A tu tío Alberto Alberto bien cuál es más redondo la sandía o el melón el melón bien en qué planeta vivimos planeta Tierra ahora dime rápido todas las respuestas Alberto me...